Hoy quiero hacer una mención al pueblo saharaui y a las representantes que tenemos en tribuna. Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos del Grupo Confederal con el Sáhara Occidental, porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria. Y digo esto porque hasta hace 47 años había en esta Cámara diputados representantes del pueblo saharaui a quienes se les dejó el debe, a deber el proceso justo de descolonización que solo 17 territorios en todo el mundo no han visto cumplido. Uno de ellos es responsabilidad nuestra y es vergüenza nuestra. Escribe Ali Salén Iselmu, uno de los poetas saharauis que desde el exilio siguen escribiendo en castellano como recordatorio de aquel pasado: decirles que la tierra no es de ellos, decirles que la gente no es de ellos, decirles que las piedras necesitan ser libres. Nuestro grupo defiende aquí y ahora el legítimo derecho de este pueblo a un referéndum según su derecho a la libre determinación reconocido por Naciones Unidas. Señorías,